Hola, en este video tutorial estaremos que viendo los efectos que se relacionan con los números F y con el lente de la cámara. El enfoque selectivo y la profundidad de campo. El enfoque selectivo me permite que una zona de la imagen me parezca nítida y la demás desenfocada para poder usar o para poder hacer este interesante efecto necesita tener un número f abierto f4 ejemplo y también un lente con una distancia focal elevada por ejemplo 70 milímetros en adelante el otro efecto se llama profundidad de campo y lo que hace este interesante efecto es que me enfoca todo lo de la imagen todo aparece enfocado y es muy usado este efecto en lo que es la fotografía de paisajes y la fotografía de monumentos para este efecto se necesita un lente gran angular es decir un lente que tenga una distancia focal de 55 milímetros hacia abajo 28 35 etc también para este efecto hay que tener en cuenta que el punto de enfoque debe de ser desde la mitad o antes, porque si no, es posible que aparezca algunos lugares desenfocados. Ya para el enfoque selectivo se necesita un lente, un telezoom, un lente que tenga una distancia focal de 70 milímetros en adelante bien cómo yo puedo hacer estos interesantes efectos bien fácil si yo quiero hacer el efecto de enfoque selectivo yo lo que necesito es poner un número f abierto en este caso f con 4 y tener en cuenta lo que es usar un, un tele un lente con una distancia focal de que va desde 70 milímetros en adelante con eso ya yo puedo crear este efecto interesante, el enfoque selectivo. Ahora bien, si yo quiero crear lo que es el efecto de profundidad de, ca de campo, yo lo que necesito es, ahora, poner un número F, digamos, un poco más grande, en este caso F con 7, y tener en cuenta el uso de un lente gran angular es decir un lente con una distancia focal más chica o pequeña puede ser a partir de 55 milímetros y también tener en cuenta este principio es decir enfocar desde la mitad o un poco antes bien y ya con eso tenemos este efecto ahora bien cuando tengamos el inconveniente de que el fotómetro se, se vaya para la izquierda o para la derecha entonces vamos a ajustar la exposición por las velocidades de obturación como vimos en videos anteriores. Espero que estos cuatro efectos eh, ustedes puedan ponerlo en práctica y que pueda usarlo en su flujo de trabajo como fotógrafo. Dios le bendiga.